Guillermina Valdés se separó de Marcelo Tinelli? Se viralizó un video muy fuerte de la modelo. Te amo, te odio, dame más, dice una popular canción de Charlie García y, desde que el mundo es mundo, la música se usó como lenguaje universal para decir todo aquello que era muy difícil decir de otra manera. El cantante Dudos, por ejemplo, tuvo una relación muy conflictiva con su padre y solo después de su muerte pudo escribir una canción, realmente conmovedora, donde establece un diálogo ficticio con él diciéndole, hay cosas que no puedes hacer solo Ed, no tienes que gritarme siempre Ed, deja que te ayude Ed, una casa no es un hogar. Guillermina Valdés es una mujer bella, inteligente, culta y glamorosa que parece tener todo aquello que desea en la vida, una familia perfecta, un trabajo que ama y un marido ultra famoso. sin embargo, el video que acaba de compartir hace pensar que, tal vez, su relación con Marcelo Tinelli no esté pasando su mejor momento. Y el motivo es simple. La joven eligió The Scientist, y especialmente una parte del tema en la cual el cantante habla de una pareja que está a punto de separarse porque las cosas no van nada bien. Vengo a conocerte. A decirte que lo siento. No sabes lo encantadora que eres. Tenía que encontrarte. Decirte que te necesito. decirte que te separé de los demás cuéntame tus secretos y hazme tus preguntas Oh, volvamos al principio. Corriendo en círculos. Levantando las colas. De cabeza, alejados de la razón. Nadie dijo que fuera fácil. Es tan penoso para nosotros separarse. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie nunca dijo que sería así de difícil. Oh, llévame de nuevo al principio. ¿Será así? ¿Estará a punto de quebrarse la relación Tinelli y Valdés es solo una señal de alarma que Guillermina le envió a Marcelo para hacerle saber que, si no cambian algunas cosas, ella podría seguir su propio camino?,